Pues la primera comunicación lleva por título Ibicencos, guerra civil y el exilio en México y la presenta María Mercedes Molina, lo cual ruego a la señora Molina, si está aquí, que, que suba para, para defender su comunicación. Pues todavía. todavía no está, como decía Victoria Fernández Asís, ha sido llamada y no ha sido a vida. Pero está por aquí, ¿eh? Bien. Estamos con ella. Bien. bien. Ah, muy bien. Esperamos. Sí, sí, naturalmente. La segunda comunicación lleva por título la narración documental de la guerra civil en el siglo XXI y la defiende Manuel eh, Gómez Segarra. La tercera comunicación lleva por título divulgación de la guerra civil española a través de la gamificación y la historia contrafactual y la presenta Mario Alaguero Rodríguez. Y la cuarta lleva por título la delegación apostólica de don Carlos María Isidro, un precedente en las relaciones entre el Vaticano y la España insurgente, y la presenta Simón Bande. A la espera de la de la, de la la llegada de la comunicadora mexicana, si a ustedes les parece, vamos a empezar entonces con la comunicación que presenta Manuel Gómez Segarra, que lleva por título la narración documental de la guerra civil en el siglo XXI, así que se agarra cuando usted quiera. Vale. Eh. Buenas, buenos días. Voy a poner el PowerPoint porque Adelante. creo que facilitará. Adelante. Se me había olvidado decirles a ustedes, eh, sobre todo a todos los comunicantes, que disponen ustedes de aproximadamente unos cinco minutos. ...para defender sus comunicaciones... ...teniendo en cuenta que si, en fin... Eh, ...el tiempo que se necesita es eh, un poquito más... ...pues vamos a ser bastante... ...tolerantes y laxos en ese aspecto. Ahora sí... Eh, ...buenos días... Eh, ...les presento este, esta investigación... ...este estudio, que es más bien un estudio... ...de narrativa... ...en este caso sobre la guerra civil española... ...y... ...lo que he hecho es estudiar todos los largometrajes documentales producidos en España sobre la guerra civil o que tengan relación con la guerra civil, sus causas, detalles concretos, toda la guerra, consecuencias de la guerra, cualquier cosa que tuviese que ver entre el año 2000 y 2014. Antes, bueno, miento un poquito, porque... Eh, no, no he visto todos, eh. tengo 36, pero hay dos más que me fue imposible localizar. Todos estos documentales, evidentemente, los desglosé, los analicé, los destripé. Pero antes de comunicarles en estos cinco minutos que me han dado algunas de las conclusiones a las que llegué, tengo que hacer un breve apunte, yo soy... Eh, tengo dos almas, estudié historia en Santiago de Compostela, eh, medio clase de don Ramón Villares hace muchos años, <ríe> y, y después me dedicaba al mundo de la televisión, he hecho muchos documentales, series documentales de historia y, eh, en este plan. Entonces, un breve apunte sobre el lenguaje audiovisual, porque evidentemente no tiene nada que ver. ...con eh, los textos y con los libros y con las necesidades que requiere una investigación histórica... ...que se va a poner por escrito. Entonces, un documental se enfrenta siempre a dos problemas. Uno similar al que tiene un historiador, necesita investigar, necesita encontrar datos, documentos, testimonios... ...necesita una solidez... ...reflejar una solidez en todo lo que dice y después el documental es una narración, es la construcción de un relato y entonces se enfrenta a un segundo problema... ...que es la construcción de ese relato, por lo tanto siempre todos los documentales como he puesto ahí tienen un problema de investigación histórica, necesito conocer este tema... y eh, ...incluso hacer verdaderamente una investigación... ...como es en muchos de los casos de estos 36 largometrajes documentales... ...pero también un problema de idear y ahora cómo yo voy a contar esto... ...porque tengo que construir un relato, un auténtico relato... ...si se quiere, frivolizando un poco, un cuento. Bien, eh, como última pincelada, un documental cuenta la historia... ...mediante la generación de una narración no es simplemente una, un catálogo de documentos o de datos. Y esa narración se tiene que apoyar en documentos audiovisuales, concepto que es clave para entender el, cómo el lenguaje audiovisual se enfrenta a la historia. Eh, como detalle nada más, eh, yo a veces pregunto a la gente ¿de qué le sirve a todos ustedes un tenedor? Pues prácticamente no sirve de nada, pero para un... ...realizador de documentales, un tenedor eh, que haya sido pues de algún personaje importante, es muy importante... ...porque me puede eh, dar eh, verosimilitud a algo que estoy contando. Bueno, lo dejamos ahí y eh, de todos los documentales, todos los documentales tratan eh, temas del bando republicano, dos de ellos... ...serían temas que son del bando republicano pero también del bando nacional... ...como se vive en una ciudad, gente de los dos bandos o el incidente del barco Castillo de Olite... ...y esos dos son los dos únicos documentales que tienen entrevistas a gente de los, de los dos bandos... Eh, ...los otros 34 son temas exclusivos del bando republicano... ...y 30 de ellos declaran, declaran así una simpatía explícita por eh, el bando republicano. Los otros cuatro simplemente eh, cuentan un tema sin necesidad de hacer eh, esta declaración explícita. De estos 30, la mitad están realizados claramente desde postulados de la memoria histórica... ...para casi terminar, porque estos cinco minutos se escapan rapidísimamente... ...la clave de un relato está en el final, la clave interpretativa de un relato... ...está en el final y entonces, además de otras cosas que he tenido que hacer... ...para desglosar y entender cómo se narra eh, documentalmente la guerra... Eh, ...lo más importante es la construcción de los finales, cómo terminan los finales... ...y desde el punto de vista... ...de la construcción de un relato, la narración de los acontecimientos del bando republicano... ...se enfrentan a un problema narrativo elemental, que es que todas las historias acaban mal... ...y acaban en derrota, y acaban en tragedia, y acaban en exilio... ...entonces esto es un problema narrativo, sin más, es un problema narrativo... ...con lo cual todos los documentales enfrentados a este problema de tener que contar cosas que acaban mal... ...pues construyen finales más allá de los hechos que cuentan. En concreto la manera de revertir ese final es eh, pues estas que les pongo aquí. En general se trata de dar un salto temporal y... Eh, no dejar la historia en 1936 o 39 o 41, sino traer hasta la actualidad lo que se está contando y entonces así se revierte el final. Se puede añadir un texto explicativo que dé razón de las cosas, puede aparecer la voz de un locutor o de una persona... Eh, entrevistada o varias personas entrevistadas que hagan esa lectura actual de lo contado o de las personas que se han tratado, siempre a modo de tributo. Lo que mejor funciona siempre es dedicar los dos últimos minutos, incluso en algún caso cuatro minutos, lo cual es una barbaridad para la construcción de una secuencia audiovisual, o sea, es mucho tiempo, pero llega a ese extremo unas secuencias de homenaje, ya sea, por ejemplo, eh, coger las imágenes, fotografías o imágenes de archivo de las personas o de los acontecimientos que se ha hablado y entonces construir un videoclip de homenaje a eso o eh, la grabación de un homenaje actual, un entierro, el descubrimiento de una placa y hacer una secuencia homenaje a esto. Bueno, este, estos nuevos finales lo que consiguen es eh, convertir la, el presente en la, el verdadero final y la victoria sobre el pasado. Y desde este punto de vista, algunos documentales no tienen complejo en decir que los republicanos son los auténticos vencedores de la guerra o eh, afirmaciones de ese estilo. Eh, como yo creo que hay algo más peculiar, está que estos documentales inspirados, sobre todo los de la memoria histórica, pues, eh, a, digamos, cambian la finalidad del documental. Ya no es tanto el conocimiento o el recuerdo que estamos escuchando de esas personas lo que nos cuentan, sino que en los últimos minutos aparece una finalidad final que eh, lo interesante del documental, para lo que se ha hecho el documental, es los que lo recuerdan. Y el ensalzamiento de los que lo recuerdan. Esa es la finalidad verdadera de los documentales, eh, propiamente si son de memoria histórica. Y me he pasado dos minutos. No tiene ninguna importancia, puesto que el interés de su comunicación así lo... ¿Qué es usted aquí? Okay. Yeah, Buenos días, <coughs> disculpe un poco la tardanza, eh, llamará un poco la atención eh, que tra traigamos aquí a colación a los eh, exiliados de Ibiza que llegaron a, a México, quizás es un poco un grupo olvidado que no aparece en la mayoría de los trabajos que se han hecho en, en México sobre el exilio que son bastantes, pero eh, es un grupo que estuvo en la guerra, que participaron en varios frentes, que uno de ellos murió en, en, en, en el campo de batalla, eh, llegaron a México en el barco Sinaia, que es uno de los más grandes, donde llegaron bastantes eh, eh, ciliados y este personaje se entrevistó en el año 1992 Siendo que desde los 70 había sido buscado, pero no quería hablar de la guerra, eh, quería hablar de cualquier cosa, como muchos de ellos, al principio era muy interesante hablar de la guerra, la traían fresca y era su, su modo de vida y ser refugiado tenía su grado de, de representatividad en la, en, la, en la sociedad mexicana. Eh, a partir del 40, como dijo ayer eh, uno de los profesores, que eh, las Cárdenas ya les había dado mm, la carta de, de naturalización o se les ofrecía mm, en, de manera muy con mucha facilidad. Ellos, el grupo de Inicencos, eh, sí se adquirieron la nacionalidad, de ellos se destaca mucho Ángel Paler, que es eh, antropólogo muy conocido, eh, sobre todo en México y en Estados Unidos. De ellos llegaron la familia completa más un amigo, eh, todo lo que se conoce que llegó de, de la isla. La familia llegó, la, los padres, una tía y tres de los hijos, porque el menor había muerto en el 36 en, en, en el campo de batalla. Para ellos eh, fue muy importante eh, la salida, porque pues se supone que salvaron las otras vidas. Cuando se buscó a este personaje, él quería, él, que dijo no quiero hablar de la guerra, y en un momento decidió quería que hablar de la guerra, porque ya sentía que no le producía tanto dolor y que muchas de las escenas que había vivido y de los momentos le producían. Y Larida, que ya decía, bueno, ya todo esto pasó y fue muy importante, pero esperemos que no vuelva a ocurrir, pero quiero hablar. El documento el, la, se, se hizo, bueno, era una entrevista que se convirtieron en nueve, nueve horas eh, después de haber hablado del papel que él jugó en México, cuál fue la influencia que fue el primer libro eh, que yo escribí sobre los exiliados españoles en Chiapas, él había llegado a Chiapas pero no en el barco que fue destinado exclusivamente para Chiapas, que fue el de los que llegaron ya a final 39, que no existía, no estaba Lázaro Cárdenas sino que estaba Ávila Camacho y como les dije ayer si eran agricultores podían entrar divinamente a, a México. Ellos iban para Santo Domingo, pero Trujillo, una vez que Francia entró a la guerra, dijo que no quería más exiliados. Sí si recibió cerca de 5.000 exiliados. Como pensé que se iba a hacer una historia de vida, porque ya se había trabajado toda la parte de lo, del papel que ellos jugaron, cultural, económicamente, en Chiapas, eh, se empezó porque contara desde, desde los años 20, de cuando él recordaba cómo era Ibiza, cómo era la vida cotidiana, cómo era la vida rural, los juegos, las diversiones, si había luz, los bailes, entonces él empezó a contar toda su vida hasta que llegó la guerra. De, de la guerra nos habla, mmm, nos dice de, de que como tuvieron una formación que ayer preguntaba yo si era distinto, claro, la carrera militar a la formación militar de tres meses donde los hacían tenientes, pero les enseñaban eh, la, lo, los primeros eh, las primeras nociones acerca de, de, de, de las armas y de la guerra. Eh, Cuenta también eh, todas las, las peripecias que pasaron, el hambre, el papel de los franceses, el papel de los italianos, eh, incluso yo me demoré para sacar a luz muchas de estas cosas porque daba muchos nombres… Y todavía decía yo, bueno, si no se ha muerto él, de pronto los otro, mucha gente de estos que dice el comandante tal nos mandó a matar a fulano, allí murió el asturiano, murió el, el alicantino fulano de tal, eh, los enterramos en tal parte. Entonces yo decía, eh, esto esperemos un momento y yo creo que el momento eh, ya es hora de, de hablar un poco de eso, de, de 500 minutos pues somos cinco solamente se van… A, a, a contar aquí, por eso yo les voy pasando las diapositivas que ustedes van también leyendo de los problemas que ellos pasaban eh, con la consecución de los alimentos y cuando iban a sus casas y el, el, una cosa también muy importante es que en México pasaron un poco desapercibidos porque ellos se, se hacían con el lado de los grupos catalanes por el, el idioma que hablaban catalán, entonces eran considerados como catalanes. Al final cuando ya les dije, no, es que hay un grupo de ibisencos y dice, ¿quiénes son? ¿Dónde están? No, no los conocíamos, pero esta va a ser la oportunidad. Paler también eh, nos cuenta. Eh, del Servicio de Investigación Especial Periférica, CIEP, dice esto, es más o menos desconocido, quizás era desconocido para México, de pronto para ustedes es muy, muy conocido, quiénes, eran esto, quiénes lo conformaban, cuándo surge y por qué. Cuenta también de, del papel de los franceses y los tratan muy mal y que la ayuda fue pues que realmente no tuvieron y de la ayuda de la Unión Soviética, pero dicen que los, el armamento que llegaba no era lo que ellos requerían no, no, no era suficiente, que muchas veces era esperando que muriera el compañero que estaba ahí herido para poder hacerse a su arma o de otros de, del otro mando que también encontraban muertos a quitarles el arma porque era lo único que, que tenían, eh, no era mucho lo que les llegaba. Bueno, entonces eh, eh, yo les voy a, a poner aquí solamente… Este, yo le, pe, yo le pedí a él que, no está aquí, yo ni con el mouse, ni sin el mouse, a ver, nombre, ni sin el mouse, ni con el mouse. Eh, yo le pedí a él que les diera algún mensaje a los ibicencos, no, a ver. Ahí está. En ese momento no pensé que iba a ser la exposición en España. Bueno, yo a los y Vicenco les diría que ojalá y nunca más pudiera ocurrir una cosa tan horrible, tan terrible como la que ocurrió y que desgraciadamente no solamente a mí, sino a mi generación, nos tocó vivir y nos destrozó. nos destrozó. Nos destrozó física y moralmente a todos. Porque después de la guerra ya no fuimos los mismos. Después de una horrible guerra como la que pasamos. Y después de los campos de concentración, de miseria y de tanta cosa que, que pasamos y después del exilio de llegar a un país que nos recibió con los brazos abiertos y que como decimos en México que nos, nos hasta nos apapacharon nos ayudaron muchísimo en todo y por todo todos los mexicanos en general empezando por el presidente Cárdenas pues no podíamos haber ido a un lugar mejor pero fuera como fuera era el exilio De manera que yo lo que le diría a los Ibicencos sería eso: que nunca más, ojalá, y fuera a ocurrir otra cosa tan horrible como aquella que, que ocurrió. Muchas gracias. La siguiente comunicación eh, lleva por título: Divulgación de la Guerra Civil Española a través de la gamificación». Y la historia contrafactual. El juego de mesa, llegada 1936. Muy buenos días y Bien. muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí, porque vengo de otra disciplina, soy comunicador. Y vengo a presentar este proyecto y me alegro de estar aquí porque estoy viendo que estoy rodeado de eruditos, de gente que lleva décadas estudiando lo que pasó en la guerra civil. Y yo vengo a la segunda parte que es la divulgación, cómo conseguir toda esa información que ya los académicos la conocen, cómo convertirla en algo que se traslade a la sociedad. Porque lo que he ido detectando es que la sociedad sigue prevaleciendo, siguen prevaleciendo un montón de mitos, un montón de falsas informaciones que son muy difíciles de conseguir erradicar. Así que vengo a presentar una idea y vengo abiertísimo desde la absoluta humildad para que se me diga que es una idea horrible y que me dedique a otra cosa. O que se me dé una palmadita en la espalda. Vengo aquí en busca de ayuda, en busca de supervisión, eh, vengo en busca de expertos. Presento el proyecto, se trata de un juego de mesa sobre la guerra civil, intentando que sea lo suficientemente divulgador para que te contenga suficiente información. Pero también lo suficientemente simplificado como para que sea fácil jugar a él e interesante para los usuarios. Me interesa que se utilice mucho, me interesa que sirva para divulgar. Entonces aquí viene el, el punto de partida y es estos mitos que hay muchos heredados desde la propia guerra civil, tanto de uno como de otro bando, y muchos, muchos mitos generados en, en las últimas décadas. Y también la, las nuevas generaciones que hemos recibido una información paupérrima sobre la guerra civil se nos ha explicado fatal, estoy generalizando obviamente, pero bueno, es un problema en las nuevas generaciones que no conocen la guerra civil y cuando la conocen muchas veces la conocen a través de estos falsos mitos y lo cual es un problema generacional. La idea es, a partir de este punto de partida tan complicado, utilizar la gamificación para ver si a través de un juego de mesa se puede conseguir que la gente se acerque más a comprender de verdad, de verdad la guerra civil. Porque hay mucha gente apasionada por la guerra civil, pero que no la comprende de verdad, por estos falsos mitos o estas falsas creencias. Se trata de, como digo, un juego de mesa que parte del de reto de la simplificación. La guerra civil, como se ha comentado hoy es un proceso muy complejo, muy difícil de entender. hace falta un proceso reflexivo detrás y hay mucha gente que no está predispuesta a este proceso reflexivo. pero puede que sí que esté dispuesta a jugar a la guerra civil porque realmente es un, un conflicto muy romántico, romántico, entendido, romántico como el siglo XIX. es un, un conflicto que despierta muchas pasiones, a mucha gente le interesa, pero no es capaz de comprenderlo porque no recibe una información suficientemente contrastada o reflexiva. El reto es simplificar algo muy complejo en algo que sea sencillo, como para que sea jugable, para que se pueda jugar, pero realmente, como digo, esto es muy complejo, porque de partir de la complejidad a la simplicidad, es, pues es complicado. La metodología para conseguir esto parte de tres ramas. Lo primero es utilizar la gamificación. La gamificación se ha utilizado desde que el hombre es hombre para comprender, sobre todo los niños, para que comprendan cómo funciona el mundo adulto, cómo funcionan... Los, ...los trabajos, cómo pueden ir ganando habilidades, cómo pueden comprender la realidad que, que tienen alrededor... ...también a través de la historia contrafactual y también a través de la empatía. Primero, la gamificación. Esta es una disciplina a la que me estoy acercando, cerca de la educación, cerca de la didáctica... ...y la idea es utilizar todas las técnicas de, heredadas de los juegos, de la ludificación, utilizarlas para la didáctica... ...utilizarlas para que la gente pueda aprender más. Eh, para esto se usan técnicas de aprendizaje basadas en metas, en recompensas, en competición... Y esto se es, pues, ha aplicado a este juego. También la historia contrafactual. El hecho de ser un juego de mesa significa que no tiene una narración lineal y que en cada partida ocurre una cosa diferente. Y se pueden explorar cosas, por ejemplo, que se han tratado hoy y ayer. ¿Qué hubiera pasado si la, la ayuda internacional hubiera llegado más tarde o antes? ¿Qué hubiera pasado si algunos generales hubieran cambiado de idea? ¿Qué hubiera pasado si unas tropas hubieran funcionado de una manera o de otra? Cada partida, partida es diferente y a través de esta historia contrafactual de cómo pudo haber sido, sí, si se comprende quizá mejor cómo fue de real, realmente la guerra civil. Cada partida tiene un final diferente y un final inesperado que va evolucionando dependiendo de las decisiones de cada jugador, lo cual nos lleva también a la empatía, que también lo mencionaba antes el profesor Aviles, lo importante que es la empatía a la hora de comprender este proceso. Cada jugador es un líder militar o político y tiene que tomar ciertas decisiones, esas decisiones van condicionando el resto de la partida. La, este hecho, esta empatía, ayuda a que cada jugador vaya comprendiendo mejor ciertas decisiones que se tomaron en su momento y muchas decisiones condicionadas por factores muy complejos que no se llegan a entender si, si la gente no tiene ese proceso reflexivo detrás. Cada jugador, es, es, efectivamente, es un líder político, líder militar y cada uno tiene sus ventajas frente al enemigo. Cada uno puede hacerlo mejor o peor con unas habilidades especiales. Esta empatía, no tengo análisis análisis estadísticos, pero el análisis cualitativo de los testeadores, la gente que ha probado, me dice que la gente se vuelve muy empática en cuanto tiene un rol de general, he visto gente muy de izquierdas cantando cara al sol, he visto gente muy de derechas alabando comunismo, la empatía funciona en este caso, la gente comprende mejor a través de ser parte de un personaje y tomar sus decisiones. Y este reto que era la simplificación, pues bueno, es parte de esta metodología, llegar a la simplificación, llegar a cómo convertir algo muy complejo en algo muy sencillo para que sea jugable. Fue el real reto de este juego, que realmente llevo cinco años desarrollando para buscar la simplificación que tenga el, la, el punto de equilibrio justo para que los dos bandos estén más o menos equiparados, para que se pueda jugar a la partida, pero también para que sea divulgativo. Entonces, esta simplificación, simplificación es geográfica, las diferentes regiones están delimitadas por accidentes geográficos, y también está representada la parte económica, porque a partir de la parte económica se pueden conseguir recursos de guerra. La parte táctica está simplificada a partir de unas cartas, que podría pasarme 16 horas hablando de cada una de las cartas, de por qué he la decisión de diseñarlas de una manera o de otra. Pero estas cartas re representan las ventajas tácticas, técnicas, también representan el contexto social. Hay cartas que tienen que ver con la religión, con la política, con la sociedad. Hay cartas que tienen que ver con la economía y van cambiando la partida, van haciéndola evolucionar. Todo esto se representa en el tablero del juego, también están representados todos los distintos roles, todos los distintos grupos que tuvieron parte en la guerra civil y también es un reto en el propio juego comunicar todo esto, que fue, realmente pasó también en la guerra civil. ...y este es el verdadero problema de la simplificación... ...de cómo convertir algo muy complejo en algo muy sencillo... ...como digo, voy a estar por aquí después... ...soy muy simpático además y muy abierto a escuchar... ...tengo el juego conmigo, he traído el prototipo... ...así que estoy encantadísimo de enseñar las cartas... ...sobre todo que es donde es más se ve la simplificación de todo el mundo. Último punto, los resultados cualitativos... ...parece que son positivos de momento a la gente... ...aprende a jugar rápido, a la gente le resulta interesante... ...y además aprende bastante sobre la guerra civil... ...por lo que he ido viendo... Representa un nivel de complejidad suficiente para que se comprenda, pero para que también sea didáctico y sea creativo para que se pueda jugar. Futuras líneas de trabajo se va a lanzar el juego para tener resultados cuantitativos, para poder conseguir estadísticas. La página web brigada.es eh, y lo he dicho, cualquiera que quiera ayudarme o cualquiera que quiera corregirme o <ríe> importunarme también me vale. Muchas gracias por la atención. Cuando lo vean a nosotros jugar a las cartas ahí, pues ya veremos lo que van, van a decir. Muchas gracias por su, por su comunicación. La siguiente comunicación la firma Simón Bande. Un precedente en las relaciones entre los... Gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad siendo yo un, un estudiante de una materia que no es exactamente la guerra civil, pero a lo largo de, de mis estudios y de, de mi sensibilidad personal eh, he llegado a, no digo a una conclusión, pero a una idea que hay una, un, una casi continuidad en las elecciones políticas de la jerarquía eclesiástica vaticana respecto a las sublevaciones españolas. En el caso de la delegación apostólica, hablamos de casi de algo más de un siglo antes de la guerra civil, pero vemos como otra vez eh, hay dos bandos de españoles enfrentados. En este caso hablamos de gobierno liberal y carlismo. Y la religión es igualmente uno de, lo, de los argumentos centrales. Eh, venimos de una época donde la iglesia viene más o menos golpeada por todo el lado de la, del creciente reformismo liberal. Cuatro desamortizaciones en 60 años... El triaño liberal, la constitución de Cádiz, Napoleón. La cosa particular es que en el momento del sulevamiento carlista no hay una representación pontificia en Madrid. El, fe, el nuncio apostólico, Amad de San Filippo, con un escamotage, digamos, que podemos decir técnico, se presenta con una carta patente en, de, dirigida a Ferdinando VII, que ya no está. Está Isabel II y no se le reconoce en la carta patente. El trabajo de reconocimiento de la reina de España tardará bastante más. Eh, la cosa particular es que por el bando carlista esta cosa no es tan lenta. Al cabo de unos años, el obispo de León eh, abarca, vendrán, eh, se nombrará eh, delegado apostólico por la... Corte de don Carlos María Isidro. Esto en es por sí que puede parecer un, uh, un tema secundario, se convierte en principal en el momento que se le concede la posibilidad de nombrar subdelegado apostólico en cualquier punto de la península que le plazca, dando como um, idea la de que el Estado Vaticano, que en un principio es um, neutral o por lo menos equidistante, tome de alguna manera un uh, tome partido, no solo con la bula de cruzada, los carlistas, Vasco y Navarro, sino exactamente con la idea que se, pudiera, se pudieran crear nuevas delegaciones apostólicas o subdelegaciones apostólicas en el territorio liberal. Eso ocurre en particular modo con Cataluña, que de ahí a breve será el segundo foco del carlismo español, y vemos que se, con, se conforma como una dicotomía muy fuerte entre ciudad y medio rural. De hecho, el nombramiento de nuevos obispos en las sedes vacantes eh, catalanas configurará un esquema donde el, el, el obispo de Barcelona, Pedro Martín de San Martínez, se quedará como obispo liberal, o por lo menos isabelino, mientras en las demás diócesis habrá una predominancia de obispos cercanos a la escuela de Cervera y de alguna manera afianzado en el carlismo. Esto se debe sobre todo al, al nombramiento de Bartolomé Torreva como subdelegado apostólico por los territorios catalanes. Eh, eso que puede parecer otra cosa bastante insignificante, eso dará vida a una serie de, nombr de nombramientos, cual la de Pablo Jesús de Corcuera a Vic, que comportará la, la creación de una vela nueva escuela eclesiástica catalana, de donde el seminario de Vic ganará un montón de, de poder, de número de seminaristas y de los cuales saldrán personajes del calibre de, de Balmes y de María Antonio Claret, de Antonio María Claret. ¿Eso cómo lo podemos confrontar con la guerra civil? Bueno, no exactamente en mi campo, eso es claro. Pero yo he visto, como digo, por una sensibilidad personal, que hay puntos de contacto. La Iglesia de Roma, frente al levantamiento franquista, eh, en un primer momento es titubante, es equidistante pero en el rápido curso también de la guerra civil, eh, pasa casi directamente a, a un apoyo. Esto abre varios frentes de, de discusión. Uno en particular es si podemos coincidir con una tesis general que la iglesia, iglesia pueda haber apoyado los movimientos sublevados en su totalidad, o si hay una diferencia entre la actuación de la iglesia jerárquica o del bajo clero y si la concepción geográfica y política de la, de la varia alma de, de las Españas, puede haber influido en estas decisiones o en estos movimientos. Y espero que en un, en un debate donde hay tantos cultores de la materia que saben seguramente más que yo, podamos llegar a, un, a algo animado y, y darme alguna pista por, por mis estudios. Muchísimas gracias. Cinco segundos. que defiende Víctor Benavides, pero que va a leer el profesor Javier Cervera y el proyecto Espacios de la Batalla de Mallorca, eh, procedentes de la Universidad Oberta de, de Cataluña. Sí. A ver, el micro. El micro es aquel. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Pues, mire, yo vengo aquí de la provincia de Jaén y vamos a presentar aquí una serie de datos. Voy a abrir una página web, pero voy a ser muy breve porque claro, tengo cinco minutos y tengo que explicar ahí muy rápido para que tenga sentido lo que vamos a ver después. Yo he hecho en la escuela de doctorado la tesis sobre la provincia, he hecho una discriminación de dos bandos, de derechas, de izquierdas, otro sin definir, y las tablas que salieron en la tesis... ...pues para que tenga un carácter práctico... las vamos a ver ahora aquí en un buscador... ...que he hecho una página web... ...y esa web eh, es mía... ...no es de la Junta de Andalucía... ...ni de la Universidad de Jaén... ...y no vaya a haber publicidad... ...para que yo pueda ser administrador... ...y no pueda ser manipulable... ...que es el problema que hay... ...entonces, vamos a entrar aquí... ...ahora cierro esto de aquí... ...ha dejado esto aquí los muchachos... ...en la comunicación pone... ...ahí eh, el inicio de la guerra en Jaén... ese es de un último libro que yo he hecho... ...que se llama Jaén en pie de guerra... Mm, vi de muerte en el, en, el San, en el Ciudad del Santo Rostro o, o Santo Reino, no sé cómo lo puse. Entonces, eh, una de las primeras matanzas que hay aquí en Madrid civiles es los trenes de la muerte. No sé si os sonarán que fueron en Villaverde y en Atocha. Y ayer me decían que el primer obispo que murió en España, tengo aquí delante un clérigo, a lo mejor uno lo puede decir, es eh, nuestro obispo de Jaén, que se llama Domingo basalto y muere eh, públicamente... Eh, ...en los andenes de la intersección de Atocha. Entonces, eh, ¿por qué vienen presos de Jaén aquí a Madrid? ¿Y por qué es la primera matanza de civiles antes de Paraguayos? Porque yo defiendo que hay una política de regrupación de presos de toda la provincia... ...en Jaén capital, en la prisión provincial... ...para evitar que estuvieran en los arrestos municipales... ...y para evitar que estuvieran en manos de los milicianos... ...aunque tenemos dos mil víctimas de derecha... ...y eso saturó el 15 de agosto la, lo que era la prisión provincial. Entonces, habilitó la catedral... Se hicieron cocinas, se hicieron peluqueros, tal, para protegerlos, se hizo un cordón para que quienes se acercase a ellos. Y llegó un momento en el que se saturaron allí la, la cárcel y entonces se mandaron los trenes aquí a Madrid. Un primer tren que mueren 13 personas, entre ellos el obispo, su hermana, el de An, y en un segundo tren que mueren 140. Es decir, la primera matanza de civiles en España considerable son de Jaén, son presos, son nuestros. Entonces había otro tren, cuarto, quinto se estaban todos preparados porque había que sacar, que teníamos creo que eran 2.500 presos ya el 15 de agosto y ya se dejó de mandar ningún tren aquí al Carla de Henares porque eso no estaba orquestado de esa manera. Los trenes no eran enviados para que mataran a nadie aquí, eran para... Quitar saturación a aquella prisión. Entonces, eh, a través de las declaraciones y demás, de la gente que venía en el tren, pues vemos que eh, venían protegidos por Guardia pues después de Asarto, y que lo que pasó en Atocha, pues fue porque milicianos se acercaron y vinieron al obispo vestido y a la gente, y en el segundo tren, pues porque lo interceptaron de la CNT, y ya no hubo más trenes. Hubo acusaciones del gobierno de aquí de Madrid de que era jaén derrotista, que no entregaba a la gente, que demás, pero los presos eran para para que lo metieran al Cala de Henares, para, no para que lo matara. Entonces, esa gran matanza tiene esa explicación. Jaén no sabía lo que iba a pasar, porque si no, no lo envía. El tercer estrés estaba montado y lo bajaron. Entonces, vamos a ver. Yo he hecho una página web. Yo identifiqué en mi tesis doctoral 15.000 sujetos de, de izquierdas procesados y otros 14.000 de derecha, entre los que estamos hablando de los que había en la prisión provincial. Entonces, el problema de la tesis es que lo, la, los anepsos, super macronesos que no salen no son prácticos para, para la gente normal. Entonces, yo, si una persona quiere hacer la historia de un municipio de Jaén y quiere saber quién irá de derecha, quién irá de izquierda y demás, no tendrá que ir a la tabla, sino que con este buscador va a buscar por bandos, por pueblo y por mote y demás, sin coma, es decir, que es, es rápido la búsqueda. Yo he puesto derecha y otro porque hay gente que no, no es concretamente de derecha. Vale. Esta es la página que me creó mi un ingeniero porque yo esto tengo poca idea, pero bueno, yo fui administrador y sé cómo va el tema. Consultar sujetos. Yo, yo reconozco las cosas. Entonces, nosotros aquí, esta tabla, se puede, este instrumento se puede extender a cualquier mm, trabajo de cualquier provincia. ¿Qué pasa? Que yo, eh, dice la gente, es que eso es tuyo, ¿no? eso es, Esto que está aquí, estos es, son de los archivos. Aquí se juntan los procedimientos sumarísimos que están en los tribunales militares, que tenemos aquí a la técnica que ya nos explicó. Lo, está el archivo provincial de Jaén y está la causa general. Esos presos que yo he dicho que hubo en la cantidad de 5.000, no se encuentran en la causa general, se encuentran en, en unos procesos… Procesos judiciales del 36 al 39, y ahí están sus fichas. Eso está en Jaén y no está. Tienes que digitalizarlo y verlo. Entonces, yo por ejemplo tengo un sujeto aquí y decimos yo quiero hacer de un municipio. Pues entonces hay del bando de derecha 12.495 no muertes. Las muertes de derechas que hay en Jaén son 2.000 de derecha. Y, en total, esos 12 pues son gente que estuvo en la cárcel. Las mujeres de la gente de derecha, que también son víctimas porque tuvieron que dejar sus casas, y fueron sus maridos ya se quedaron, fueron insultadas, pues también se pone ahí. Entonces, hay 12.495. Y de izquierdas, que son los procedimientos judiciales, hay 17.711. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora mismo queremos hacer la historia de Anduja. Ponemos aquí Anduja. No, aquí no. Arriba. Seleccionamos aquí el bando. Aquí. Ponemos Anduja. Y entonces, entonces Anduja lo marcamos y salen 641. Porque vamos marcado derecha. Y ahí veríamos, nosotros nos metemos ahí, y por ejemplo, Alcántara Villar Pedro, declarado claro. desafecto a la República en sesión extraordinaria del 8 de noviembre del 37. ¿Vale? Pues lo tenemos ahí. Vale, vamos a dejar ahora, vamos a consultar, por ejemplo, eh, un, su, un sujeto que yo conozco, para que veáis, como, hay un interior que se llama Miguelón. como reconoce los motes? De la persona, aquí arriba, no hace falta que seleccionemos el bando porque si planteamos el sujeto ya sabe que está en los dos bandos. Entonces, este que está aquí, que es el Miguelón, no me sale, es Lara, no me sale por mote, ya queda malamente aquí ahora aquí en Madrid, no, porque yo ahora cojo así. Y entonces, selecciono Anduja porque yo sé que es Anduja y me sale aquí la aralena Miguel. Entonces, si nos metemos en el sujeto, vemos. Esa es la información que veríamos dentro. ¿Qué pasa? Tenemos su sentencia, tenemos 39 años casados, ¿qué tal? Este señor, esta es su sentencia, que es lo que conoce los proyectos sumarísimos, esta es la declaración de… Ahí está explicando cómo se hace la intervención de la incautación de las joyas de la Virgen de la Cabeza, del santuario y demás, que ya hablaron también de las coronas, toda la parte que es de julio del 36. Todo eso es suyo. Y luego aquí abajo, pues ponemos los asesinatos en los que participó, que él escoge y los declara. Ahí está Don Pablo Islán, que su nieto es actualmente notario de Andújar. Y aquí, pues los declarantes en ese proceso. Esa es cómo se busca esto. Y entonces, uno, por ejemplo, aquí, otra forma de búsqueda. Que queremos, por ejemplo, hacer de por, por un municipio, hemos dicho municipio, por pueblo y por bando. Si nosotros seleccionamos por bando, ahí no hay discriminación de los que fueron asesinados, sino que solo son todos. Entonces, yo eh, aquí en 17711, para saber los que hay, la causa general los cruza y te sale. Si nosotros metemos aquí Basalto, que es el obispo que hemos hecho referencia, ahora tampoco estará y quedaría fatal, pero bueno, no pasa nada. No, ya está, ya, ya termino. Tarda un poquillo, ¿eh? Tú estás aquí. Es que es Basaltu. Basaltu no lo tengo yo aquí porque Basaltu no está reconocido, está en Madrid. Y entonces no lo puse. Esto son gente que está en, en Jaén asesinado o que están prisioneros. Y Basaltu fue asesinado aquí en Madrid. Entonces no sale. Pero bueno, que están todos los que hay. Y esta es mi exposición. Pues muchas gracias. La siguiente comunicación lleva por título La cultura ante la guerra. Ah, no, no. Bueno, no sé quién es. Ah, eres tú. Ah, vale, vale, vale. El segundo congreso internacional de escritores por la defensa de la cultura y el escritor obrero. Víctor Benavides Cribal, de no sé la ciudad de Valencia. La Valencia Laval. Gracias, Javier. Bueno, la explicación es esta, ¿no? Me, me escribió el otro día este, este señor y me pidió por favor que expusiera, son, son dos caras de folios, una cosa muy breve, el contenido de su comunicación, porque tenía interés también en que si alguien de los asistentes está interesado en este tema, pues que se ponga en contacto con él, en la comunicación está… En las comunicaciones, como siempre, están los correos de los comunicantes. Aprovecho también la ocasión para decir que los que el otro día no pudieron comunicar, dar, exponer su comunicación el miércoles, que también me dieron autorización para que sus correos electrónicos se usen si alguien está interesado en los temas que se tratan en alguna de las comunicaciones. Dicho lo cual, yo procedo a, a leerles lo que, este, lo que el señor Benavides, me, que es un doctorando de, de, de la Universidad de Valencia, me ha enviado para, para que lea. Les leo. Refiriéndose al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, CIEDC, celebrado en Valencia los días 4 y 10 de julio de 1937 y su carácter antifascista, Julián Benda afirmó que todos los intelectuales dignos de denominarse así están junto a la España Republicana. El Congreso fue el acto cultural más importante desarrollado durante la Guerra Civil y uno de los mayores focos propagandísticos a nivel internacional de la contienda. El grupo de intelectuales que estuvo detrás de la convocatoria y la organización fue la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios creada en 1932 en París. La sección española de esta asociación se crearía en 1933 bajo el amparo de Rafael Alberti, María Teresa León, Emilio Prados y César María Muñoz Arconada, entre otros. La celebración del Congreso, según indica su nombre, tenía como objetivo debatir y llegar a acuerdos, citotestualmente, avalados por las firmas de los más destacados de, los más destacado de la intelectualidad mundial. La asociación acordó en el segundo congreso que el segundo congreso se realizará en Madrid. Cuando llegó el momento, por el asedio que vivía la ciudad, el gobierno se trasladó a Valencia y la sede del congreso también. El congreso lo dirigió el Partido Comunista, que era lo que había que hacer. Las alternativas eran demasiado teóricas. Así lo afirmó el comunista, la comunista Alejandra Soler, asistente al congreso, que a sus 103 años entrevistamos para la elaboración de este trabajo. A pesar de ello, existían voces discordantes con este. El propio Stalin, según María Teresa León, mostró desde Moscú sus reservas hacia un congreso donde participaría André Guidé, quien, aun habiendo sido comunista, después de su visita a la URSS en 1936, publicó un libro crítico Regreso a la URSS". Regreso de la URSS. En torno a él, nos confirma Soler, se agrupó el sector más opuesto al Partido Comunista Soviético. El escritor André Margot se negó en el congreso a firmar, cito textualmente, ninguna moción colectiva referida a Guidé que le condenara. Entre el 4 y el 10 de julio de 1937 se reunieron en el hemiciclo del Ayuntamiento Valenciano. Sumando las 29 delegaciones internacionales se inscribieron 149 congresistas. A estos se sumaron visitantes, representantes de partidos políticos, asesores, prensa, fotoperiodistas, observadores, embajadores, ministros, traductores y traductoras, invitados y un número considerable de militares de permiso. En el discurso inaugural, Juan Negrín, presidente del gobierno, señalaba el carácter de la guerra civil como la lucha universal contra el fascismo. Textualmente, dice, el gobierno de España se encontró de repente ante una revuelta militar. Aquello que era una rebelión militar se transformó en una lucha por la independencia nacional. En el fondo de todo esto, lo que hay en realidad es una lucha de un orden más alto, de un carácter universal. Una lucha por la libertad y la independencia de la humanidad. Es una lucha de tendencias diferentes en la cual se enfrentan las, las unas con las otras. En el mismo sentido se manifestaron la gran mayoría de los asistentes, como por ejemplo las declaraciones de Ana Seguer de la delegación alemana. En todos los idiomas del mundo, cito textualmente, se escribe y se dice que ante Madrid no se lucha solamente por la libertad de España, sino por la libertad del mundo entero. El propósito de los asistentes fue discutir la actitud de los intelectuales del mundo ante la guerra española. El Congreso trascendió por forma y contenido. Posiblemente fue el acto de propaganda más difundido durante la guerra civil. Fotoperiodistas nacionales e internacionales cubrieron su evolución, pero según el poeta inglés Stephen Spender, también tuvo algo de fiesta de, textualmente, entre comillas, niños mimados. El Instituto Obrero fue invitado al Congreso. El alumno Ángel Pozo, el día 10 de julio, a petición del profesor Enrique Rioja, lo representó. Tuvo la ocasión de presenciar y conocer personalidades de todo el mundo. Algunos congresistas lo sejearon con libros y desde la organización facilitaron para la Biblioteca del Instituto Obrero un ejemplar de poetas de la España, en la España leal. En este libro, Cernuda dedicó un lamento a la muerte de Federico García Lorca. Y está aquí lo que me ha enviado este señor. Muchas gracias. ...que vamos a escuchar en la mañana de hoy... ...va firmada por Gonzalo Berger... ...de la Universidad de Cataluña. Bueno, como yo tengo voz potente... ...ustedes me oyen, ¿verdad? Por Alejandra Linares... ...de la Universidad de Barcelona... ...y por Elizabeth Ripoll... ...de también de la Universidad de las Islas Baleares... ...y lleva por título... ...el proyecto espacios de la batalla de Mallorca 2017-2022, la intervención arqueológica en el sector de San Carrió y los combates en torno a Son Cervera. Adelante. Vale, muchas gracias a todos. Eh, bueno, yo quiero destacar sobre todo un episodio de la guerra civil, es el desembarco de Bayo, que... Y quiero eh, poner, destacar, recordar eh, la importancia geoestratégica de Mallorca y las consecuencias que tuvo el desastre republicano eh, en, en agosto y septiembre del 36, que son las consecuencias que aquí hemos hablado de creación de un, una base aérea en Mallorca que estuvo machacando todo el levante republicano durante toda la guerra, ...que machacó la industria de guerra... ...que provocó más de 5.000 víctimas mortales... ...que hizo un bloqueo marítimo a, a todo el levante republicano... ...que evidentemente machacó también Menorca... ...y así que, bueno, esa importancia geoestratégica de Mallorca... ...si queréis luego la hablamos más... ...la han defendido todos los historiadores militares... ...y bueno, desde Franco... ...Franco era consciente que había sido comandante militar... y ...y bueno, Ramón Salas, Larrazábal y muchísimos más. Nosotros, eh, claro, sobre la historiografía del Desembarco del Bayo eh, ...hay muchísimo en catalán y hay muy poco en castellano. En castellano eh, lo más extenso vendría a ser lo de Martínez Bande El, el libro más importante que, que hay para acercarse a este hecho... ...es el de José Massotti muntaner que es del año 87 y está en catalán... Entonces, eh, nosotros creemos que, como es un poco antiguo, el, el año 87, creemos que todavía hay mucho por hacer y entonces hemos creado un proyecto que se llama Espacios de la Batalla de Mallorca, que empezó como, como un proyecto arqueológico eh, en el que um, Gonzalo Berger, que ha estado estos días por aquí, que se tuvo que ir ayer por la tarde, que es de Barcelona, y yo, que soy de Mallorca, eh, empe empezamos con un equipo, que es es este equipo, vale. aquí estamos en plena faena. Entonces, eh, lo que hemos hecho durante los últimos tres años es pasarnos unos diez días de verano, cuando todo el mundo está de vacaciones en Mallorca, con un pedazo de calor total, nosotros nos vamos a la montaña a horas, que vienen a ser desde las seis de la mañana hasta la una y media de la tarde, porque si no nos morimos de calor, a prospectar y a excavar. Y, eh, nosotros eh, tenemos hemos tenido la suerte... ...de que los lugares donde se desarrolló la batalla fueron sobre todo montañas... ...entonces no están urbanizadas y, y hemos encontrado mucha cosa que... bueno ...aquí solo vamos a hablar de un episodio en concreto que, que ocurrió en, en Son Carrió, ...que es eh, vino a ser el único municipio que conquistaron los republicanos en el desembarco... ...es verdad que Puerto Cristo lo conquistaron el primer día... ...luego se retiraron a una de las últimas casas, a las casas más elevadas de Puerto Cristo... ...entonces lo abandonaron a, a las 24 horas... Eh, ...sin embargo, San carrillo fue una victoria republicana... ...que está además justo en el centro del campo de batalla... ...esto, eh, bueno, esto vendría a ser el, el este de, de Mallorca, ¿vale?... ...es donde está eh, San Llorenz, eh, que ha sido muy famoso últimamente por las inundaciones... ...que seguramente lo habréis visto en las noticias... Eh, pues San Llorens es el municipio más importante, luego está Manacor y, y otro que se llama Son Servera. El primer año hicimos una prospección en toda esta zona, que es la de Son Servera. El segundo año eh, hicimos una prospección a, alrededor de Son Carrillo. Son Carrillo es la población que está justo en es, entre estos dos azules. Es un, eh, es un pueblo muy pequeño que pertenece a San Llorens. Y lo que hemos hecho eh, este año. En concreto, es excavar una trinchera sublevada que está eh, al lado de San Carrillo. Esto, esto es un vídeo, pero. Ha funcionado siempre, menos cuando haces la presentación. ¿eh? Ahora, ahora. Vale. Eh, bueno, es, como, como veis, es una zona poco urbanizada. ...y aquí hemos encontrado muchísimos parapetos de piedra... Claro, fue una batalla que duró 20 días... Eh, ...pero esos parapetos se mantienen... ...hemos encontrado también cerca de eso... se verá una trinchera de 40 metros... Eh. ...es verdad que el material, o sea, balas, restos de explosivo y tal... Eh, ...hemos encontrado muchísimo, pero mucho, se saqueó eh, hace muchos años... ...porque la gente de las poblaciones cercanas... ...tenía un entretenimiento que era recoger material... ...y eh, bueno, la trinchera que hemos excavado es esta, tiene dos, dos partes... ...y ahí, bueno, se puede ver más o menos el material que hemos ido encontrando... ...que hay mucha cerámica, eh, vainas de bala y luego alrededor hemos encontrado muchísimo explosivo... ...hay que, bueno, esto es parte de la munición que es del año 35 y 36... ...hemos encontrado justo dentro de la trinchera 19 vainas de bala, eh, estaban casi todas enterradas... ...y eh, porque claro, lo que estaba en superficie pues ya había sido saqueado... Eh, ...son del año 35 y, y 36 de Toledo y Sevilla... ...vale, bueno, luego viene un vídeo que, que si queréis... ...sobre la batalla de San Carrillo solo quiero decir que fue una victoria republicana... ...como he dicho, empezó el día 24 de agosto... Eh, termina el día 26, duró dos días... Eh, ...había más o menos igualdad de efectivos en, en ambos bandos... Unos, ...unos mil por cada bando... ...pero hay que tener en cuenta que fue una victoria republicana... ...principalmente porque eran dueños del aire y del mar... ...y claro, hay pocas batallas en la guerra... ...en la que estén interviniendo a la vez la armada... Y la, ...la aviación y también las fuerzas terrestres... evidentemente con artillería, mortero y de todo tipo... Eh, ...así que fue una batalla mmm, bastante espectacular... ...para el momento de la época... ...termina el 26 de... ...toman son de los republicanos el 26 de agosto... ...los sublevados se retiran a una segunda línea... ...que ya eh, mantendrán hasta el final del, de la batalla... Eh, ...porque, como hemos estado hablando... ...el día 28 interviene la, la aviación italiana... ...que arrasa con toda la aviación republicana... ...y, y dinamita completamente la moral de, de los republicanos... ...que termina esta batalla, como saben... El, ...con la orden de Prieto de reembarcar las tropas republicanas... ...y abandonar Mallorca el 4 de septiembre... Con todas las consecuencias que ya sabemos. Y nada, eh, bueno, dejo un pequeño vídeo así para hacerlo un poco más entretenido, ¿vale? Que son 30 segundos, donde se ve lo que hacemos. Sí, mefique, se que me <música> Ya Invitarles a entrar, tenemos una página web donde subimos mucha información, artículos, fotos, se llama batalla de Mallorca.com. Gracias por escucharme. Gracias. Vamos a dedicar los próximos minutos si alguno de los eh, asistentes tiene alguna cuestión que formular a los eh, comunicadores de, de, de esta mañana. Y entablar algún diálogo sobre algún detalle o algún hecho en concreto que se quiera matizar. Así pues, adelante, si alguien tiene algo que preguntar. Yo le sí. ¿has seguido los pasos de la familia Porque hay varios... El primer piloto del, del, de España que se mató, eh, Celestino Bayo, que uh -huh. era un gran matemático, era hermanastro, bueno, hermano de padre de, de Alberto Bayo. Es decir, que es una familia interesantísima y por el exilio y la muerte prematura, pues yo creo que en España se les conoce muy poco. O sea, que hay que felicitarte por la gran uh -huh. labor que haces. Eh, yo de Bayo, la verdad es que yo me circunscribo a, a los hechos que ocurrieron en la guerra civil en Mallorca y tengo mi propia opinión que no es tan favorable como la tuya, que hemos hablado algunas veces, sí, pues, pero... Sí, hombre, eh, nadie es perfecto, ¿no? Pero, pero sí que se está haciendo tareas de divulgación. Hace poco IB3, la Televisión Autonómica de Baleares, ha hecho un documental, bueno, primero del desembarco de Bayo y luego ha hecho otro de la historia de, de Bayo. Bueno, es un documental, evidentemente, en catalán y que incide mucho en lo que luego ocurrió en Cuba, que tuvo un final mucho más feliz que el de Mallorca. Alguna otra cuestión? Sí. Bueno, yo me quería dirigir a Mario Alguero que proponía este este juego sobre sobre la Guerra Civil. Y que es un poco extraño dentro de las ponencias, pero bueno, soy pues perdónico a Jefrema y nos dedicamos al estudio de, de la guerra civil en Madrid y en, su, en, en sus diversos aspectos, y incluimos la divulgación y por tanto creo que, que, sí, que, que nuestra opinión sobre ello pues, sería también interesante. Eh, cuando empezó el tema lo primero que, que pensé, digo, españolito que, que vienes al mundo te guarde Dios, es decir, pensando en que, que, es decir, que no va a ser al gusto de todos un juego de este tipo. Y bueno, pues mi pregunta es, es decir, que, si los chequeos que ha hecho responden a, a este criterio de que, de que sea jugable por cualquier opinión. Gracias por la valoración. Bueno, hablo de vida, si me ven. Eh, hasta ahora los testeos han... han... Durado cinco años, entonces los primeros no eran igual que los últimos, donde el juego está bastante más equilibrado. Parece que los jugadores en los últimos turnos, como digo, empatizan mucho aunque cambien de bando de sus ideas. Y la gente sigue muy politizada, la gente sigue pensando quiénes son los buenos y los malos dependiendo de lo que les hayan dicho. Lo que sí que he visto es que la gente es capaz de cambiar de rol. Quizás no de empatizarle todo y comprender todo, porque en un juego solo no se puede, en una partida o varias partidas que han jugado, pero más o menos parece que sí, que está equilibrado, que se puede jugar, que es jugable, y que la gente comprende un poco más a través de esa empatía. Es lo que he visto en los testigos, pero claro, son análisis cualitativos que no tengo grandes estadísticas, para eso primero tengo que venderlo masivamente. Para, para ver si cuando ya salga al mercado unas 500 o 1000 unidades, pues a ver si la gente ya me puede pasar estadísticas más precisas. A ver qué ocurre. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión desde adelante? Sí. No bueno, voy a paterna de Jaén. Vamos a ver, el, por lo que yo he visto, no, no, no, no, has, no has tenido tiempo para, para presentar en concreto la página web, no tiene nada que ver con la comunicación, pero me voy a referir a la parte que sí he visto. Sí he visto una sentencia de un individuo, de un juicio jurídicamente cuestionable, con un desarrollo muy cuestionable, con unos testigos que han aportado elementos muy concretos y que el único que figura, por lo que yo estoy viendo, es la sentencia de un individuo que elabora un consejo de guerra en base a un, una trayectoria previa muy dudosa y muy cuestionable. Es decir, no, no he visto un elemento crítico como sería un contraste de... De, de calidad de fuentes. Yo soy investigador de la represión republicana y entonces estoy hasta aquí de ver expedientes judiciales de este tipo y llego a la conclusión de que es lo que menos me interesa de la, de, de la historia de alguien, es la sentencia. A mí me interesa más la vida contrastable a través no de ese sumario que tú has contrastado la sentencia, sino de otros muchos que, que llegan en muchas ocasiones a conclusiones diferentes a las que existen en esa sentencia. Es decir, esa, esa, esa página web sería muy interesante y sería muy utilizable como palanca para quitar las placas de esas personas que, les, que han sido quitadas de Madrid. Es decir, ahí aparece, puede aparecer perfectamente que fue chequista. En base a ese documento puede parecer perfectamente que no debe de aparecer en una lista de víctimas. Entonces, yo reconozco tu trabajo, sé que hay un montón de información ahí detrás, pero me parece muy peligroso desde el punto de vista histórico, historiográfico, que la única información que tenga una inmensa base de datos que has creado, con todo un gran mérito, en el que lo único que queda del pájaro este, como entre comillas, este señor, es todo lo que pone ahí. Que todos sabemos, lo que nos dedicamos a esto, que los consejos de guerra franquistas son fundamentalmente irregulares desde el punto de vista jurídico y procesal. Entonces, llegar a la conclusión de que todo lo que queda de este señor es eso, me parece muy peligroso y muy poco justo con la verdad personal y con la metodología historiográfica pero que sea tan crítico abre abre abre claro que yo sé lo que estás te diciendo que hay una sentencia y que uno ha hecho pero vamos a ver si nosotros vamos a extraer yo voy a decir quién soy yo yo soy ah, yo soy nieto de un presidente del Frente Popular de Villanueva de la Reina y presidente de la Casa del Pueblo y fundador del Partido Socialista y alcalde dos veces y alcalde y presidente también del comité de evacuados. Pero vamos a ver, en la sentencia, primero que presentan a una persona civil delante de una persona militar. Ahí ya hay un contraste, porque hay un togado y aquí hay un civil. Aquí hay un alcalde y aquí hay un togado. Eso arrancamos bien, pero si a, cuando extraemos la información del inculpado y de la sentencia podemos saber de qué partido político es, podemos saber qué incendio de iglesia hay, podemos saber el tiempo que estuvo en esa, en esa mmm, institución. Eso sí lo sabemos, ¿no? Es decir, eh, si nosotros queremos arrancar ahora mismo y queremos desarrollar los hechos del 36 al 39 en un municipio, cómo se funcionan las colectividades, cómo funcionaba el Frente Popular, cómo funcionaba, por ejemplo, eh, lo de evacuados, ¿Dónde, dónde remitimos, cómo lo hacemos, tiene que ser así. Claro, lo que pasa? Que los declarantes que están ahí, que dice desafecto, todos son desafectos. El que esté afiliado a la UGT es desafecto, pero si no hacemos referencia a los declarantes, a, a dónde sacamos la información? Yo, imagínese usted el problema que tengo yo en Jaén, que yo soy bisnieto de quien le he dicho. Y yo hice un libro de Villanueva de Reina y ponía quién habían sido fusilados en Villanueva. Y tuve que ser abogado de ¿eh? ahí, decir, no, aquí salieron 70 personas hacia Jaén capital fuera de aquí que lo sacó que eran los conflictivos de 1934 que fueron a las huertas campesinas que esa fue la política de Jaén sacar de los municipios en 15 días a los que habían estado en las revueltas campesinas del 34 los de derecha o los de la ceda o los de falange quien fuera porque el gobernador dijo los primeros los van a sacar tenés que ponerlo dónde aparece aparece en esa sentencia claro que es irregular yo se lo estoy usted reconociendo en el primer momento que tú sientas a una persona en una jurisdicción que no es la suya que no es la jurisdicción ordinaria, ya irregular. Pero vamos a coger el texto para saberlo. Ha hecho, si nosotros no cogemos ningún sumario, no sabemos lo que pasa en Anduja o en Jaén o en Villanueva de la Reina. Luego lo podemos perfilar. Lo que claro que lo podemos perfilar. Yo hice una defensa de mi, de mi pueblo, una defensa de Jaén, y dije, pues mira, y aquí en, en la página web viene puesto, y puse la foto de mis abuelos, y puse una cosa en cursiva, y dije, podías haber hecho le, mesa limpia con tus enemigos políticos, pero sin embargo no lo hiciste. Y lo defendí allí en el pueblo, no pasa nada. Pero tienes que tener cómo se ha gestionado aquello. Y viene en los sumarios. Y en los sumarios viene si ha sido alcalde si las acciones que has tenido, si ha metido en la cárcel a fulano, si ha sacado al otro, si ha estado mirando cómo queman las imágenes en la puerta de la iglesia. Y viene ahí. Y es una información que los militares, gracias a que esos documentos están en los tribunales militares, están conservados. Claro, hay gente muy reacia cuando va a Sevilla, y no me quiero prolongar. Los militares, los fascistas, que tal. yo he sido testigo. Allí. Y yo le dije a un señor, y aquí está la técnico que ahora ya se puede digitalizar. En Sevilla se digitalizaba la información desde un principio. Y había unas posibilidades inmensas. Y el director que estaba allí facilitaba. Cuando ya había facilitado, en el último día, el viernes, ya estaba ese de allí diciendo que malos son los militares. No, es que la jurisdicción militar ahora mismo guarda los procedimientos sumarísimos, porque eran los que los juzgaron. Y de ahí no pueden salir. Y gracias que se han conservado. Y no los montaron en un camión cuando llegó la transición y los quemaron en un terraplén como, por ejemplo, hicieron con, el, con los de…, no sé si es lo del movimiento, algo que, un ministro que hubo que quemó la, en el 77, que mandó destruir los documentos, Vi, Martín Villa. Están allí súper conservados. Y entonces, claro, uno arranca con eso, pone…, es legal, yo no lo sé. Si, si dicen que se van a anular, que se anulen, ¿eh? que se anulen jurídicamente, pero que sigan depositados allí y a ver qué van a hacer ellos. Si la Junta entra a meter la mano, la Junta de Andalucía a meter la mano sobre los archivos, a ver cómo se quedan, ¿eh? Porque el archivo, aunque tenga una información tal, eh, eso tiene que estar en jurisdicción militar. Yo le di la razón a usted, claro que es regular. Sí, la, la única cuestión es que. Si, si, es que si la única si, información que incluye no, no es un individuo. No, no, déjame, déjame. déjame es para puntualizar, es que a lo mejor me he enterado mal. Si la única información que pones de un individuo en tu, sí. base, en tu web es la sentencia. No, yo pongo la sentencia, yo pongo la declaración del inculpado suya y si hay alguna interesante también la añado. Y pongo el sitio en el que está. Y pongo, está en Sevilla, en el legajo 195. Y entonces, es decir, que yo no curto la, el tema. Ahí hay información en la sentencia que es súper necesaria, que es el partido político, que es su, su función. Nada más que el membrete que pone arriba como arranca, y como arranca en un sitio que es un togado, ya hay legajo, pero, pero… Pero tienes que corregir mucha de esa información. No, no, yo no voy a corregir. De una sentencia, yo solo he cambiado dos términos. El primero… Cuando dicen, por ejemplo, marxista, le pongo republicano rojo, afecto a la república. Y en el segundo, cuando pone movimiento, he puesto el golpe militar del 18 de julio. Y ya está. Pero yo tengo que poner lo que pone la sentencia, para que una persona coja y juegue con, la, juegue con las fuentes. Entonces, cuando ahora coja, por ejemplo, la documentación derechista que le he dicho que está en la histórica provincial de Jaén, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo modifico? No, yo te lo pongo ahí. Tú llegas a Wilma y tú puedes, tú puedes coger un pueblo. Aquí hay un señor que es de Linares. Este señor puede hacer, eh, tiene a los de, a los derechistas detenidos, a los dere, bueno derechistas, otro o lo que se llame, violencia republicana, es que no sabemos qué nos lo vamos a dar, pero lo que sea. Puede poner los que estuvieron detenidos, los que fueron asesinados, los que se le incautaron los bienes. Coge la sentencia de la gente de la República y podrá hacer una articulación de la gente que estuvo en la izquierda antes, durante la guerra, y lo tiene ahí. que puede manipular? Eh. Bien, pero si no existe ese instrumento, no tiene ninguno. Yo he hecho nueve pueblos de nueve municipios y la tesis doctora. Y yo he entendido que había pueblos, que ahí está el instrumento y ya está. Bien, pues eh, como el Congreso tiene que continuar su marcha eh, con los actos de clausura, voy a dar por terminado este debate, sin duda de máximo interés, como no puede ser de otra manera, y agradecer tanto a ustedes por su presencia como a los eh, ponentes por las comunicaciones que nos han presentado. Así pues, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Aplausos.